Hey mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal y el día de hoy les hablaré sobre los cortes más magros o más saludables a la hora de ustedes comprar Ya que lo ideal es que ustedes mismos sepan pedirlos y no lo dejen a la deriva con un simple, me da un kilo de carne magra ¿Cuál? Así que saquen sus libretas y comencemos Antes de comenzar es importante mencionarles que cuando hablamos de cortes magros estamos hablando de los cortes más saludables. ¿Por qué? Porque son los cortes más bajos en grasa, son los más limpios y son los ideales para meter obviamente en sus planes alimenticios. Además recordarles que según el país puede cambiar el nombre o es muy posible que cambie el nombre. Por eso lo vamos a ayudar con imágenes para que puedan averiguar qué corte de cerdo, vacuno, pollo o pescado les estoy hablando. Otra cosa y como un consejo aparte, les recomiendo que vayan directamente a carnicerías o pescaderías donde ustedes vean el alimento fresco, no esos que están ya empacados, ya, ya están congelados, porque pierden muchos sus nutrientes. En la carne vacuna nos encontramos con el solomito o lomo fino, el cual está ubicado en el cuarto trasero de la vaca. Sus preparaciones ideales son horneada, asada o a la plancha. El vacío es un corte ideal para asar o preparar a la plancha. El lomo alto es donde sale el roast beef y es una carne muy baja en grasa, limpia y muy jugosa, que se puede asar, hornear o hacer a la plancha. Por último tenemos el lomo bajo, que a diferencia del lomo alto, este último es aún más magro que el anterior. Rápidamente pasamos a los cortes de aves, los cuales solo tenemos dos cortes ideales, uno es la pechuga y el otro es el muslo. En los pescados es una lista mucho más larga por ser muy saludables, así que lo dividiremos en tres categorías. Los más magros, los semigrasos y los grasos. Entre los primeros tenemos la merluza, tilapia, mero, róbalo, calamar, camarón, pulpo, lenguado y bacalao. Entre la categoría de los semigrasos tenemos la trucha, cangrejo y anchoa. Y con los grasos tenemos el atún, salmón, sardina y arenque. Sin embargo hago un paréntesis para que ustedes sepan que... Porque sea graso no quiere decir que no sea saludable. Acuérdense que hay una diferencia entre grasas buenas y grasas malas. Eso lo vamos a hablar en otro video, así que muy pendientes. Para finalizar, pero no menos importante para tu dieta, nos encontramos con el cerdo. Con los tres mejores cortes que son el lomo, la paleta y el solomillo. Hemos llegado al final y aprovecho para recordarles que no estoy diciendo de que no coma otro corte de carne de los que ya he mencionado. Ya que esto es una guía informativa para que ustedes sepan qué es lo más saludable para su dieta. Sin embargo, no quiere decir que si te comes una costillita de vez en cuando te vaya a engordar. Recuerda que lo más importante es el exceso. Eso y la preparación es lo que te puede engordar. Así que si te gustó, suscríbete, dale like, coméntalo, compártelo con tus amigos y recuerda que nunca es tarde para comenzar. Nos vemos el próximo miércoles.